Esa mañana, muy temprano, se dirigieron al sepulcro y se asustaron al ver a un joven con vestiduras blancas, quien les dijo, no se asusten, no se asusten pues Cristo, que ustedes buscan, ha resucitado.